mini mini mini guía para estos jugadores de Store que son cazadores bestias y que no saben cómo conseguir la mascota gara que no sepa que es la mascota gara es una especie de mascota tipo bestia eh, tipo bestia espíritu por lo cual es una mascota en la cual cura y aparte pues eh, pone lo que es la maestría no tiene un buffo de más 500 de maestría que viene perfectamente para los jugadores que son cazadores bestias no lo que es tipo bestias y bueno eh, ya muchos de vosotros sabéis el método de cómo conseguirla pero hay otros que no Como por ejemplo en este servidor pues no se puede conseguir de la manera oficial ¿no? Como en el juego, en el juego oficial que supuestamente hay, una, hay guías en, en Youtube De cómo conseguirla, que tienes que hacer unos, unos cuantos pasos, coger unas, unas subas de qué tal sitio Llevas a la a gara para que coma, alimentarla y luego ya pues ahí te deja de domesticarla ¿no? Pues en este caso en store es totalmente diferente y mucho mucho más fácil lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a este punto del mapa, el cual es en Draenor, nos vamos a Valle Sombra Luna, y tenemos que dirigirnos a este, justo a este punto del mapa. Aquí en este punto encontraremos un árbol totalmente diferente a los demás. Como estáis viendo aquí hay un árbol, por ejemplo, con hojas, con hojas, todo, todos los árboles con hojas, pero aquí tenemos un árbol que está, pues, digamos, calvo, ¿no? Está calvo, está seco, no tiene hojas, pues tenemos que dirigirnos a este árbol. ¿Por qué? Porque justo abajo, al pie, de, <ríe> al pie del árbol, encontraremos a 20.000 garas en las cuales son domesticables sin necesidad de hacer ningún tipo de paso. Lo único que tenemos que hacer es, obviamente, tener un espacio libre para nuestra mascota, seleccionarla y darla a domesticar. Simplemente es eso, chicos. O sea, fijaos lo fácil que es conseguir gara en este servidor llamado Fine Y a ver si termina de canalizar. Y... Ahí está. Como veis, pues ya tengo ya gara. Están venir hasta aquí. Con un espacio libre, domesticarla Y Santas Pascuas, que nos aumenta Más 50, eh, 550p de, de maestría Y que también nos aumenta lo que un 5% Lo que es el, el golpe crítico Luego la idea especial de aliviar espíritu Lo que hace es curarnos O bueno, se cura ella, se cura eh, cura un aliado O nos cura a nosotros y Simplemente pero yo con la macro, por ejemplo, que tengo yo para aquí Si lo cliqueo, como veis pues, a la mascota Pues me cura directamente a mí Si os ha gustado la, la guía O la mini guía, están siempre como venir para acá Y, y domesticarla ya sabéis, pues dejar ese gran like para apoyar el vídeo en canal general, deja tu comentario si tienes que dejar alguna opinión o alguna duda o una idea para hacer una guía más adelante. Así que nada chicos, hasta un siguiente vídeo y muchas gracias.